Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Diálogo Matutino. También puedes seguir este programa en nuestro canal de Facebook, Diálogo Matutino. Eh, en este mes, ya ustedes saben que los gobiernos, tanto el gobierno central como los gobiernos municipales, pues rinden su informe de cuentas de su gestión lo que lleva en el año que ha transcurrido y nosotros pues la semana que viene pues vamos a pasar revista aquí a la gestión municipal del alcalde Kelvin Cruz y a la gestión de los diferentes ministerios del gobierno para que juntos con ustedes pues podamos dilucidar y ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho en materia municipal eh, vamos a tratar de hacer una recopilación con la Cámara del Senado y con la Cámara del Diputado, a ver qué han hecho nuestros nuestro senadores y nuestros diputados, a pesar de que ustedes saben la respuesta. Pero vamos a esperar la semana que viene y buenos días Luciana, ¿cómo amaneciste en el día de hoy? Buenos días Hugo, amanecí perfectamente buenos días para todos esos televidentes que se encargan de sintonizarnos a través de la pantalla chica, red de televisión, canal 6 de Telecable Central para mí un placer estar en contacto con todos ustedes y agradecer al Todopoderoso que nos da la oportunidad y a usted la facilidad de llegar a todos sus hogares bendecida nuevamente inicia la semana para nosotros Hugo muchas energías, buenas vidas. El contacto con las cámaras y el contacto con todos ustedes es lo que nos hace grandes y felices. Y vamos a iniciar oficialmente este programa, como todos los días, con nuestra frase del día de hoy. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Aunque usted se encuentre en este momento pasando por la dificultad más grande, no temas, de acuerdo a lo que dice Salmo 23, Versículo 4, porque Jehová, tu Dios, siempre estará a tu lado. Llénate de fe, llénate de energías, pon tus situaciones en manos del Señor y Él te ayudará con ellas. Así que vamos inmediatamente con las económicas del día de hoy para ver qué nos trae el mundo económico. día de ayer en los mercados internacionales el oro aperturó a 1.276 con 30 centavos y cerró a 1.275 con 30 centavos de dólar. El, la plata en el día de ayer, la libra, se cotizaba 16.74 con 50 centavos de dólar y cerró a 16 nueve con 50 centavos de dólar. También el cobre se cotizaba en el día de ayer a 2.883 con 0 centavos y cerró las operaciones cotizándose a 2.875 con cero centavos de dólar. El barril del petróleo del West Texas Intermediate en el día de ayer aperturó a 49.85 centavos. El barril del petróleo se ha incrementado de una manera significativa y de 43 dólares ya vamos en 49.85 y cerró las operaciones en 49.71 y la tendencia sigue hacia la alza. También el gas natural eh, aperturó las operaciones a 2,900 y cerró a 2,941 con una tendencia a la baja. Todos los precios de los mercados internacionales siguen incrementando. También los combustibles, vamos a ver cómo amanecieron los combustibles para la semana del 29 de julio, el 4 de agosto. La gasolina premium, Mantuvo su precio, 208 pesos con 30 centavos el galón. La gasolina regular, 195 pesos con 20 centavos el galón. También mantuvo su precio. El gasoil óptimo incrementó a 159 pesos con 10 centavos el galón. El gasoil regular también incrementó a 147 pesos el galón. El aptur... También incrementó a 115 pesos con 40 centavos el galón. El querosén incrementó a 140 pesos el galón. El fuel oil mantuvo su precio a no, de 96.05 centavos el galón. Y el gas licuado de petróleo, el GLP, como le conocemos, pues también incrementó su precio a 102 pesos con 50 centavos. Mientras tanto, el gas natural se mantiene estático desde hace varios meses a 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico. También en el día de ayer pues, hubo actividad en el gobierno del presidente Danilo Medina y el presidente Danilo Medina emitió el decreto número 261-17 considerando que el gobierno dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, está ejecutando la construcción de la central termoeléctrica Punta Cantalina, la cual constituye una de las infraestructuras públicas más importantes que se ha llevado a cabo en la República Dominicana, con cuyo aporte de energía será de 750 megavatios. Considerando que mediante el decreto, 6-17 del 10 de enero del 2017, el Poder Ejecutivo designó una comisión integrada por diferentes personalidades para investigar la licitación y que el 30 de junio dicha comisión rindió un informe al país. Para dar seguimiento a esas recomendaciones, es recomendable que uno de los miembros de la comisión pues asuma una posición de dirigencia en la administración y en base a eso, la comisión que investigó Punta Catalina recomendó al señor, al doctor Jaime Aristi Escuder, administrador general de la central termoeléctrica Punta Catalina bajo la dependencia de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CDEE, eh, firmado el 31 de julio en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Así que ya ustedes saben, el señor Jaime Aristi Escuder queda designado como director general de la Termoeléctrica Punta Catalina. También el Intran, pues en el día de ayer, eh, el Instituto Nacional de Tránsito y de Transporte Terrestre, Intran, hace de conocimiento público que a partir del viernes 4 de agosto del presente año, la dirección de licencias de conducir de este instituto dará inicio a la implementación de los nuevos plazos previstos por el artículo 203, 204 de la ley de movilidad de transporte terrestre. Reducción del plazo entre el examen teórico y el examen práctico a 15 días no aplica para menores de 18 años. Los aspirantes a optar por una licencia de conducir que hayan aprobado el examen teórico podrán tomar el práctico 15 días después que les sea expedido el pedido de permiso de aprendizaje. Este plazo abreviado no aspira para aspirantes de conducir entre 16 y 18 años, quienes deberán esperar que transcurran 45 días como antes. Vigencia y renovación del permiso de aprendizaje. El permiso de aprendizaje tendrá una duración de 6 meses, contando a partir de la fecha de sumisión pudiendo ser renovado en igual periodo. El titular de un permiso de aprendizaje que no haya obtenido su licencia de conducir después de transcurrido un año, pues deberá tomar nuevamente el examen teórico. Esta disposición la envió la ingeniera Claudia Francesca de los Chantos, directora de ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre el Intrant. Así que eso es todo lo que tenemos con las económicas en el día de hoy. Y vamos a informarnos de qué acontece a nivel nacional dando lectura a la portada de los diarios de mayor circulación. Y empezamos con el diario libre. PLD escoge para la Cámara de Diputados a Rubén Maldonado y en el Senado sigue Reinaldo. Dionis continúa vice en Senado y Ángela Pozo será la vice en la Cámara Baja. El Comité Político invita a la próxima reunión a Temístocles Montás, Radamés Segura y Julio César Valentín. Según lo que se informó ayer, el organismo volverá a reunirse el primer lunes de septiembre, según. Dijeron ellos. Eso está por verse. El gobierno calla ante ex de Odebrecht. Motín en la cárcel de La Vega deja ocho heridos. Y en anfiteatro de Puerto Plata se consolida. Firma Adrián Beltré fue por $17,500. dólares Wow. Autoridades reducen a 5.2% proyecciones de crecimiento. ADP da un plazo para resolver lío de nómina. Maduro sancionado y ante aislamiento. Río Sama e Isabela, libre de chatarras. El Ejecutivo nombra a Escuder en plantas Punta Catalina. Y Gonzalo, 10% construcción de escuela tiene retraso. Eso es lo que tenemos para ustedes en el día de hoy con el Diario Libre. Y ahora pasamos con el listín para ver qué nos trae en el día de hoy. La directora del Intran, joven matriarca en selva de tránsito, asegura que terminará con el caos en el sector Miles visitan cementerios para honrar a progenitores en el Día de los Padres. PLD fijó posición en los bufetes. Alcaldía pondrá 70 cámaras de seguridad en Campo Santo. En la República exhiben autos en la calle del Conde. Y... La constituyente de Nicolás Maduro culmina entre violencia y apatía. En la república se extiende su uso. La juca, humo nocivo ata a la juventud. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes en el día de hoy con el listín diario. Y ahora vamos a pasar al periódico hoy para ver qué nos trae en su portada. Declarado dictador, Estados Unidos tuvo ayer una reacción dura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por la constituyente, adoptó medidas económicas en su contra y lo encasilló como dictador a nivel del presidente Sirio Bachar al Assad y el norcoreano Kim Jong-un y el de Zimbabwe Robert Mugabe. Otro empujón al crédito. Banco Central baja interés en 50 puntos. El Banco Central de la República Dominicana bajó el interés a los préstamos. Y si usted estaba esperando el momento adecuado para tomar un préstamo, este es el mejor momento. El Comité Político ratifica acuerdo de Danilo Leonel para Cámara de Diputados. Río Sama e Isabela están libres de barcos viejos. Arquitecto denuncia deterioro de Parque Arqueológico de Villa de la Isabela y ministro anuncia construirán nuevo vertedero para el Gran Santo Domingo. También, administrador de Punta Catalina, el presidente Danilo Medina, designó al economista Jaime Aristi Escuder. El país exporta cocos por... 40 millones de dólares. Eliminan el laboratorios que falsificaban fármacos y caerán algunos aguaceros en la tarde. En alegría, televisión cumple 65 años en el país y en el mundo, la leche materna reduce la mortandad de niños. Dice que salva 6. Se salvarían mil infantes por año si la mitad de los niños bebiesen leche materna durante los primeros seis meses. Y economía, tendrán su red propia, cajeros automáticos, así lo acordaron el Banco BH de León y el Banco Reservas. Eso es todo lo que tenemos con el periódico hoy. Y ahora pasamos al periódico El País de España, la mayoría de América Latina planta cara al golpe de Maduro. El PSOE dice a Díaz que la vía plurinacional no tiene marcha atrás. La CUP lleva a las calles catalanas su radicalismo. Trump despide a su director de comunicación diez días después de nombrarle en el debut del general John Kelly como jefe de gabinete. Y un verano de verbenas, fiestas de ayer y hoy. Eso es todo lo que tenemos en el día de hoy con la lectura de los diarios de mayor circulación. Ahora nos vamos a una breve pausa y cuando retornemos seguiremos con el contenido de este programa. No se vayan. Bien, en el día de ayer hubo un motín en la cárcel de La Vega. Hubieron cinco personas heridas y se rumora, Luciana, que hay un muerto ya. So, se rumora, vamos a ver la información completa más adelante. Lo que sí vamos a escuchar es la, la información que nos da Aridio Vázquez Reyes. Veamos. No, lo he llevado a la oficina, aquí me llamaron, ¿cómo lo llevaron? Yo, yo, yo, yo ¿Qué dije, ¿Vale? okay. Okay. Moncho, usted como procurador, ¿qué es lo que está pasando? Que no, se dice no, que no, hay un motín en no, la cárcel. No, no, tenemos un motín. Tenemos una relleta por el control, más encierto, es uno de los presos. Este ¿Qué fue de... lo que sucedió dentro de la cárcel? no Una riña entre reclusos. Entre reclusos. Controlar recluso. con una celda. Ellos están controlados, todo bajo. Control. Pero no hay heridos, no hay sí, muertos, hay no, heridos. No, ¿Cuántos heridos no, hay? No, hay... Cuatro personas pero están controladas. Pero no, he muerto, no, dice, no, no, no hay muerto como se dice, en no la muerto. calle. No, no hay muertos. Está todo controlado. No hay Entonces no, eran hay... varias personas disputándose una acera? Sí, era el control, el control. Vamos a ver el herido también. Hubo un herido, mírenlo ahí. Vamos a escuchar más te dame audio para escuchar lo que dice, lo que pasa ahí. Te el otro, No, este? sí, mira, color. La situación de. Eh... ¿Y mismo, ¿Cómo? ¿Cómo se produce? ¿Qué La situación ella adentro, usted tiene son familiares. Ella, no, yo quiero tomar en la entrevista a un hombre Camilla, Camilla. Vete porque... a atiender el otro, ¿eh? No, mira, Colón. La situación de. Eh... Hasta el día de ayer se conocía que uno de los heridos pues, se encontraba eh, grave en el Hospital Regional Luis Murillo King. Según la directora del hospital, la licenciada, la doctora Rafaelina Concepción, director general. Donde, fue ingresado, donde fueron ingresados los recursos que resultaron heridos ayer en la mañana. Dentro de las víctimas se identificaron como marco Rosarios, Isidro Morel de la Cruz, Ramón Antonio Rosario, Frank Félix Guzmán, Juan Moya, Emmanuel Armán Salpeña y Juan Eduardo Taveras y Alexander de Jesús Veloz. Los ocho internos de la cárcel pública pues, resultaron heridos al producirse un motín por, la presunta, por el presunto control del recinto carcelario. Rosario, de 31 años, que es, fue operado de emergencia, ya que las heridas que recibió de armas blancas le hicieron expulsar parte de las vísceras internas. De acuerdo a lo informado por la directora del Centro de Salud Pública, todos los que fueron ingresados recibieron heridas con armas blancas y se dijo que Rosario estaba bien grave. La semana pasada hay que recordar que falleció un recluso en la cárcel local y de acuerdo a las versiones ofrecidas, este fue herido por, apaleado por varios presidiarios. Los bandos que se disputan el control del penal, hay uno que es de Santo Domingo y otro que es de aquí, de La Vega. Esta cárcel hay que recordar que fue construida para unas 600 personas y tiene una población superior a las mil personas. Cabe destacar que el hecho Hugo se generó en la mañana de ayer y da pena acercarse a las proximidades de la fortaleza La Concepción, porque hay un sinnúmero de familiares con la incertidumbre de saber si su familiar se encuentra en un buen estado físico, ya que las autoridades esconden y manejan eso de manera privada. Eh, ¿Cuáles son las personas heridas? Hasta ahora se dice que son ocho, perso ocho personas y se desconoce si hubieron pérdidas humanas. Bien, por otro lado, en el día de ayer el Comité Político del PLD se reunió bajo una tensión ya que sectores del danilismo apoyaban a que la licenciada Yomaira Medina pues, se quedara un año más en la Cámara y los sectores del Leonelismo aspiraban a que Rubén Maldonado asumiera como se acordó. El licenciado Reinaldo Párez Pérez también seguirá el control de la Cámara del Senado y a partir del próximo 16 de agosto, si no hay ninguna sorpresa, tendremos al licenciado Reinaldo Párez Pérez al frente de la Cámara del Senado por un año más y al licenciado Rubén Maldonado, leonelista, se jugó la faja cuando el proceso de reforma a la Constitución, pues asumirá como nuevo presidente. También a pesar de que faltan tres años para que culmine este periodo de gobierno, eh, ya comienzan a surgir voces que reclaman que el actual presidente Danilo Medina pues cumpla otro periodo ya que cuatro, ocho años no dan. Así que este domingo en la prensa hizo reseña de las declaraciones que, que dijo el presidente del Consejo Nacional de Fronteras, Doni Santana. Vamos a ver qué acontece en el PLD y vamos, durante la semana que viene, a raíz de que este próximo 16 de agosto, todos los funcionarios públicos rinden informes de su gestión, pues nosotros vamos a hacer un... Vamos a pasar balance a la gestión municipal del alcalde Kelvin Cruz, vamos a pasar balance de nuestros diputados, nuestro senador, de los diferentes ministerios. Durante toda la semana vamos a pasar balance junto con ustedes de las obras que nosotros aquí hemos podido percibir en esta provincia y las que se han hecho fuera de las que podamos tener conocimiento. Vamos a ver ahora una, un conversatorio que sostuvimos con el joven José Ernesto Abud, alcalde de Villa Tapia, el alcalde más joven del país con apenas 27 años de edad, quien nos conversó de Dominicana Limpia. Eh, nos enteramos también que el municipio de Villatapia está rankeado como tercero en el SISMAP por su transparencia y debido a esto fue escogido a República Dominicana Limpia, eh, el cual beneficiará a los municipios de Villatapia, ya que se, impartar, se impartirán clases de educación de reciclaje de desechos sólidos, se comprarán los mismos y también, pues, un sinnúmero de cosas. Vamos a escuchar este breve conversatorio que sostuvimos el pasado viernes con el joven José Ernesto Abud, alcalde de Villa Tapia. El Comité Político el Partido de la Liberación Dominicana fue convocado para este próximo lunes para reunirse y tenía ya casi tres meses que no se reunían y la pregunta es si hay alguna expectativa con esta reunión debido a que ya se aproxima el plazo para renovar las autoridades de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Y como escuchamos recientemente, la licenciada Lucía Medina pues se despidió de la Cámara por el acuerdo que hay en el PLD. ¿Y si ustedes como miembros tienen alguna expectativa sobre estas reuniones de lunes? Sí Hugo, mira, siempre que el Comité Político se reúne, eh, los miembros del partido, y tenemos expectativas, el país entero tiene expectativas, porque es el organismo de alto nivel del partido de gobierno y del partido más grande de este país. Entonces nosotros esperamos que se cumplan los acuerdos, como ya se había preestablecido, Generalmente que de ahí salga una noticia de dinamización del partido, que la necesita bastante. Nosotros interactuamos día a día con la gente, con los compañeros, y el partido se nota un poco cansado. O sea, el partido necesita eh, redireccionarse. El partido espera que haya cambio, cambio y mejoría para todos los compañeros, para que se integren en nueva juventud. Que realmente está interesada en participar en la política, pero tal vez no se siente identificada o no le ha dado la oportunidad, o el partido no ha buscado una metodología de cómo atraer a la juventud preparada, a la juventud dominicana que siente que tiene derecho a tomar decisiones en esta nación. La ley de partidos, la ley de partidos, el presidente del partido, el doctor Eduardo Fernández, y el secretario general. Hace un tiempo vienen anunciando de que eh, se va a aprobar la ley de partido y ahora vemos cómo la legislatura acaba de culminar y aún no tenemos una ley de partido. ¿Qué tú opinas sobre la ley de partido y si tú crees que nosotros antes de las elecciones del 2020 vamos a tener una nueva ley de partido? Bueno, en eh, mi opinión sobre la ley de partido es que es necesaria, es vital para regular eh, la, los partidos en general de, de nuestro país para regular las competencias y los procesos electorales, porque no podemos seguir como estamos, sin ningún tipo de reglas claras y fuertes también, para que el sistema político dominicano se vaya saneando y tengamos cada día más instituciones más fortalecidas y más fuertes. Realmente estamos confiados porque ya el PLD ha asumido su posición y está decidido a que la ley del partido sea un hecho mucho antes de la elección, el próximas en el año 2020. Entonces, esperamos que en la próxima legislatura pues ya se pongan de acuerdo en algunos artículos que faltan todavía por definir para que la ley de partidos sea una realidad en nuestro país y el proceso electoral siguiente, de verdad, que sea un proceso más sano, más institucional y con las reglas claras. La marcha verde. A mí me llamó la atención el doctor Franklin Almeida viene diciendo desde hace un tiempo que aquí se está tratando de utilizar el mismo guión utilizado por la oposición en Venezuela. Y atribuyó a que la marcha verde se debe a eso. El ingeniero de Gutiérrez Félix dijo recientemente que la marcha verde, que en los Estados Unidos, el gobierno americano no quería el PLD en poder. Entonces sucede que en la última marcha verde realizada en Nueva York, pues circulan unas imágenes en las redes sociales donde muestra que miembros de la Marcha Verde en Nueva York no permitieron el acceso a jóvenes dominicanos que tenían pancartas nacionalistas, con lo que muchos sectores han atribuido que eso se debe a que la Marcha Verde está siendo financiada por los mismos sectores que financian aquí en el país con la unificación con Haití y en sentido de nada los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece a ti la Marcha Verde? Y si ciertamente tú estás de acuerdo con la opinión ¿Por qué tú opinas sobre lo que dijo Pedro y sobre lo que era Franklin Bueno, realmente la Marcha Verde eh, está influenciada por muchos sectores de la sociedad dominicana: sectores que tienen pensamiento claro, como sectores que no lo tienen, sectores que quieren una mejoría para el país, como también sectores que lo que buscan es un interés y aprovecharse de este conglomerado de personas que están tratando de eh, sacar a la luz pública algunos temas que en la República Dominicana hoy en día todavía son problema para el desarrollo de nuestro país, pero sí eh, la marcha verde ha sido necesaria porque eso también nos hace recapacitar si estamos actuando mal, pero hay muchos sectores que intervienen aquí, posiblemente sea verdad que sectores eh, fuera del país estén apoyando porque eh, montar esta estructura necesita de mucho financiamiento y realmente por eso este tipo de actividad también deben ser reguladas, pero eh, la marcha verde tiene sus su pros y sus contras. Por ese mismo sentido, porque no sabemos realmente quiénes podrían entrar detrás de, de esto y si estas personas pudieran aprovechar tal vez el sentimiento de muchos dominicanos de que sí quieren que la cosa aquí mejore y que los gobiernos dominicanos cada día sean más transparentes y menos corruptos. Muy bien, ¿qué reflexión tú le tienes a los jóvenes dominicanos? que quieren formar parte de la política, pero se detienen pensando de que hay mucha impunidad, mucha corrupción, o de que es poco transparente. ¿Qué tú exhortas a todos los jóvenes que quisieran formar parte de una estructura política? Bueno, lo primero es que el joven debe de ser activo. Nosotros los jóvenes debemos de ser activos porque esta edad que nos permite eh, tal vez dar muchas actividades diferentes al mismo tiempo. ...por el tiempo que tal vez tenemos... Popular, porque tal vez no tenemos tantas ocupaciones... ...que ya personas con más edad... ...pero realmente eh, el joven dominicano... ...debe de afiliarse a una organización política... ...siempre con una visión clara... ...y con un compromiso de hacer la cosa bien... Eh, ...de que el país... buscar la mejoría de que el país eh, se desarrolle... ...y cambiar los viejos paradigmas... Tenemos buenos paradigmas a seguir, tenemos eh, muchos ejemplos buenos, pero si nosotros los jóvenes no nos empoderamos y nos quedamos apáticos, nos quedamos viendo eh, lo que pasa desde la grada, entonces las cosas no van a cambiar y no tenemos derecho a quejarnos como jóvenes. Como jóvenes lo que tenemos es que empoderarnos, iniciar en nuestra comunidad, hacer un trabajo social, porque por ahí inicia la política, un trabajo deportivo, o sea, el político primero debe ser un un de desarrollo social de que quiera ejecutar bienestar común, o sea la política no se puede llegar, quiero ser político ya, sino que tenemos que tener esa vocación de servicio, pero primero con ideales claros, que no se nos puedan torcer en este mar tan, tan difícil que es la política porque aquí nos encontramos con muchas cosas que tal vez ni nos imaginamos, entonces por eso debemos ir enfocados y con unos ideales muy claros ¿Qué, ya por último, qué mensaje tú le quieres enviar a los municipios de Villatavia que quisieran conversar contigo o que tú quisieras? porque yo sé que tú como alcalde en algún momento te sentirías o sientes que quieres darle tu mensaje, tu visión y visión a todos los municipios para que ellos puedan ir en consonancia hasta con, donde tú quieres llevar el municipio. ¿Qué mensaje tú le envías a ellos para que ellos sepan cuál es la visión y la visión que tú tienes y hasta donde tú quieres llevar el municipio? Bien, sí, eh, Vía Tapia, tenemos muchas cosas por delante, pero realmente nosotros esperamos que la ciudadanía siga confiando. Sabemos que tenemos temas fundamentales y principales de resolver, como son los caminos vecinales, que es un tema que nos aqueja cada día eh, en el municipio, en la gestión, que se aqueja cada día más, pero que nosotros estamos resolviendo con los pocos recursos que tenemos, con los pocos equipos que tenemos cada vez que hacemos un caminito de uno o dos kilómetros pues se nos dañan los equipos, ahora mismo tenemos el GREDA eh, con el motor desarmado, con el y la espada desarmada. Entonces, ese es un problema que a veces la ciudadanía no lo nota, porque la ciudadanía eh, tal vez no maneja las informaciones y piensa que debemos, podemos resolver todo, todo rápido. Nosotros trabajamos con un presupuesto muy limitado que, que, ten, eh, que, que tenemos allá en Villatapia, pero sí... Estamos confiados en que antes de, de terminar la gestión nosotros vamos a resolver los problemas que hemos eh, venido prometiendo desde campaña y lo que hemos asumido en nuestro presupuesto. Villa Tapia será eh, un municipio mejor que en el 2016 como lo recibimos y trabajaremos resolviendo los problemas fundamentales de nuestro municipio y también trayendo proyectos más grandes de desarrollo y de embellecimiento de la ciudad. Bueno José, muchas gracias por la entrevista. Una entrevista muy interesante, un joven político muy preparado, con muchas visiones de futuro. Y... Bueno, ahí vieron la entrevista, faltó más, una parte muy interesante. Y mañana vamos a conversarle un poco más sobre esta entrevista con el joven José Ernesto a Bud le decimos joven porque es joven, pero es una persona muy responsable, muy capacitada y que ha logrado cosas muy interesantes en el municipio de Villa Tapia. Así que como siempre, nuestra compañera Luciana Hensler va a despedir el programa en el día de hoy. El éxito indiscutiblemente es algo que se logra paso a paso. No importa qué tan joven tú eres tú, lucha por tus sueños y procura destacarte en la vida. Hasta mañana, nos vemos a las 6 de la mañana y esperamos su sintonía. Bye, bye.